M. um O. O. grande O. Pero, pero no pude. Si sí, vas a calatayu No importa, ahora sí puedo toma calma Con más precisión ¿eh? Este, este se ha tostado todo eh, eh, mm. No de ese tú eres incapaz de tumbarlo, ese eh, tú no yo no, no te de día, no te ríe, oita. no te idiota, no te mío, eh. ese es mío, mío. ¿Qué tú dices? Yo soy guerrero y todo lo puedo con mi lanza. ¡No, Tú eres incapaz de tumbar ese cron, eres un mentiroso, va. ¿Con que me retas, ¿eh? Pues verás tú cómo con esta poderosa lanza yo tumbo el crotch. Verás, verás, fíjate, fíjate. ¿Qué pasó aquí? ¡Con oh, oh. qué poderosa lanza! ¿Eh? Oye, corno, que no te burles, no te burles, te he dicho. Oh, oh. ¿Qué? sucede? ¿Qué? ¿Mm? ¿Mm -hmm? ¿Mm -hmm? Fíjense, por más que trato, por más que trato, no llego al crunch. No se puede hacer más nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Jejejeje. ¡No, no, la oveja cabra, vaza de cabra, venga coco, vaza lo, vaza los cocos, ¡No has podido tumbar el crunch! ¡Has engañado a la masa! ¿Pero qué veo? ¡Este brujo incapacitado ha sido incapaz de tumbar el crunch! Señores, y este individuo por eso se merece. Le van a hacer replacatar a alguien. ¿Tiene algo que decir el acusado? O este. Concedido. Lumiro, haz que el crunch caiga al suelo. Para disfrute de los cubos Yo, el brujo de los vinos. ¿Dónde a Oye, el brujo de brujo no juega, charlatán? Será su primer en tu cargo. Gol... Uh, uh, uh, ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma!